Escuela Primaria Heisenberg. Nachos gratis. <tose> oh, <tose> oh, ¿Qué? ¿Qué? <tose> <tose> Oye, tu hermano menor es una no es dura que rehúsa hacerse trizas. Está derrotando a los demás. <tose> Stuart, creo que necesitas otros anteojos. ¡Moose es mi hermana! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, lo siento! ¡No lo sabía! ¡Ay, no te preocupes por eso! ¡Moose! Para mi hermana menor, la mejor lanzadora de vole de todo Hazelnut. Es bala. Lanzamiento de bala. ¡Oye, eres el mejor lanzador de bala! ¿Una fotografía? ¡Hola, peperán. ¡Oye, tu hermano tiene un gran don! No había oído a nadie eructar así desde que Dieter se comió todo el jamón. Ay. ¡Oye, Lamar! ¿No te han revisado los ojos? Moose es mi hermana menor! Bueno, yo lo... Lo siento mucho, no tenía idea, pero... Bueno, la verdad, sí, sí tenía cierta idea, pero... Yo lo... Siento. ¡Adiós! Tu hermano menor es una nuez dura que rehúsa hacerse trizas. Tu hermano menor tiene un gran don. Damas Esperen, ¿a dónde van? Ese era el tocador de damas, tonta Y este es un niño Se equivocan, ella es mi hermana menor Es tan triste ¿Acaso no tenía una hermana mayor que le enseñara a ser femenina? Eso no importa, debemos examinar esa cosa antes de las 0200 ¡Guten morgan! Pensé que te gustarían los conejitos de dulce, peperrán. ¡Ah! es una niña, ¿Oh? niña, ¿Oh? niña! Mayor. ¿Te esperan? Mm. Ah, sí. Te tengo un obsequio. Toma lápiz labial alegría de cera en rojo granate fuerte. ¡Genial! Dijo genial, Dodge. Hay esperanzas. Pero nosotros no usamos lápiz labial. Y me llamo Crash. Ahora tú. que podemos solucionar esto. Jamás se acabó. Es noche de martes, pepi ¿Por qué no estás viendo las luchas nacionales de profesionales? Porque está Escuela Beler, querida. Ven, siéntate. A Kaylee le gusta un tal Brayden, pero a Brayden le gusta una chica nueva que... que... No lo creo, Pepi, porque Kaylee está terminando con Brayden, porque la engañó con esa chica Shondra. Es muy difícil, porque aún así tienen que dirigir el diario escolar. <risa> <risa> <risa> ¡Hola, Moose! Como trabajo escolar tengo que peinarte. <risa> Lassie... Sí. ¿Qué vas a hacer con tanto perro? ¡Lista! Me parezco a Julio. ¿Qué? ¡Bien! ¡Es diferente! ¡No! ¡Te pareces a la supermodelo Mindy! ¡Fantástico, Moose! ¡Te pareces a Julio! ¡No es cierto! Sí, es cierto. Hasta mañana alguien se ve muy bonita. ¿Dónde están mis cosas? Solo tenía esto en mi armario. Moose, los pantalones viejos que estaban en tu armario estaban bien para el circo, así que se los di a un circo ambulante. Me estoy enfadando contigo, Pepi. Moose, soy tu hermana mayor. Es mi responsabilidad guiarte por este mundo y enseñarte el arte de ser femenina. ¿Qué? ¿Dónde están? Cuando me regreses mis cosas... ¡Oh! ¡Los tendrás! No me importa, quédatelos... ¡No, no, no! ¡Te devolveré tus cosas de inmediato! ¡Mis megapatines son la luz de mi vida! ¡El sol que gira alrededor! ¡Por favor, devuélveme mi sol! Gracias, Pepi. Ahora tendrán un hogar mis amigos. Él es y... ¡Oh, oh! ¡Rachel está en alguna parte! ¡Oh, oh Pepi, Gracias por haber ido al lanzamiento de bala de mousse. Es que no pude salir de la tienda. Está bien, mamá. Yo quería ir. ¡Es tan maravilloso! Aún así, quiero hacer algo para compensarla por no haber ido. Quiere un nuevo cinturón de herramientas. ¡No! ¡Deberíamos! Oh. ¡Invitarla a una comida elegante! ¡Sí! ¡Sería grandioso! Iremos a un lugar donde tenga que usar vestido, ir bien peinada y ser recatada. Uh, um. Mamá, ¿por qué Moose no tiene un vestido? ¡Oh, sí tiene! Se lo ensució atrapando al hurón que casi arruinó la ceremonia de renovación de votos de tus abuelos. De todos modos, adoro este traje. Es de buen gusto y elegante. Pero la idea de venir a este lugar de presumidos... Perdón. Oh. Oh. Oh. <risa> Lo siento. <risa> Mira, Moose, es evil canibal. <risa> Voy al tocador. Escuchen, mademoiselle, ella es mi hermana y es en verdad una señorita. Claro que es una niña, es de ti de la que no estoy segura, con tus modales, tus gritos y el golpeteo por querer tu postre, Las niñas son decentes, no gritan ni se muerden las uñas, juegan con muñecas, hacen galletas y ayudan a sus mamás en la casa. Las niñas ya no hacemos esas cosas, bueno, unas sí, pero muchas no. Patinamos, hacemos deporte y trabajamos con madera. Algunas mujeres incluso pueden ser capitán de camareros. Ahora, pardon moi. Vamos a comer. ¡Oh! ¡Hola, Dieter! ¡Ach, tú, ¡Por favor, ya no me grites! ¡No tengo más conejos! Lamento lo del otro día. Si hay oh. algo que pueda hacer para que me perdones... Oh. Ah, cometiste un error honesto, Dieter. El modo en que Mu se comporta, sus intereses, su habilidad innata para reparar transmisiones, ella parece niño. ¡Oh! Pepperoni. Pero por el otro lado, con la moda actual, ya nadie sabe quién es quién en este mundo tan loco. ¿Qué? ¿Acaso se supone que va a estar haciendo galletas y ayudando a mamá en la casa? ¡Oh! ¡Es tan horrendo ver a una niña que puede eructar tan fuerte que recibe aplausos! Quien muestra un poco de fuerza y valor y controla una llave de tuercas! ¡Devuélveme esa pizza! <risa> ¿Sabes qué? Mi hermana es el futuro y es... ¡una niña! ¡Au! ¡Oh, ¡Te deslocaste los hombros! ¡Qué asco! <risa> Ah, los niños pueden dislocar sus hombros y reconstruir motores y las niñas no. Creo que dislocarse los hombros es asqueroso sin importar quién lo haga. Yo creo que es genial. Esperen, ¿a ustedes no les molesta que los niños deban jugar con figuras de acción y tierra y las niñas deban jugar con el horno mágico y flores? Pero yo tengo el horno mágico. Es que quiero ser chef cuando crezca. No llores, Sean. Después del juego puedes hacernos galletas. ¿Ahora podemos jugar fútbol? ¡Oigan! ¡Esperen! Uh, ¿Puedo jugar? ¡Claro! ¡Genial! ¡Yo puedo ser el coreback! Ah, uh, Pepi, tú lanzas como niña. No sabes cómo arrojar el balón. ¿Por qué no eres defensa? ¡No hay problema! Uh, ¡Oye! ¡Mi camisa es nueva! <risa> Lo siento.